Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn el guapo ¿Es que yo estoy mirando ahí? Y... ¡No pasa nada! Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn y Pimpinello Para hablaros de Birds of Prey que la acabamos de ver Hoy domingo, es domingo día 2, ya la hemos visto, aunque vosotros veréis esto, el día 5 Y bueno, pues venimos a daros nuestras impresiones ¿Qué tal Pimporra? ¿Qué tal estás? Que hace mucho que no venías? Nunca vienes a mi casa, viene todo el mundo menos tú Bueno, a ver... Pues lo dicho, hemos visto Aves de Presa o Aves de Rapiña que, Rapina, pues, en Twitter era Aves de Rapina Sí, el hashtag era Aves de Rapina, ¿no? Pero bueno, y, pero se llama así pues... Pues no sé, porque debería llamarse Harley Quinn en problemas y todo sale bien <risa> Bueno, bueno, ahora nos metemos eh, Impresión general, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es impresión general? <risa> bueno, a ver... Eh, una película que más o menos es media, medianamente entretenida, pero no. No, no, no, no, es, no. No, tiene, no tiene el sello de calidad del canal random, tiene no. file, ¿vale? Si vais al cine probablemente <risa> veáis películas bastante mejores. De en hecho, carcelera. cuando hemos salido, cuando hemos terminado de ver la película, las caras de todo el mundo eran cosas en plan... Ah, y encima, postcréditos, si os quedáis a los postcréditos hay un troleo, así que no os quedéis. Hala, hala. bueno, bueno, estamos ya con spoilers desde el principio, pero... <risa> pero... no es un spoiler, yo le estoy ayudando a la gente, vale, yo vale. estoy ayudando a la gente. Eh, el, vídeo a va tener, no el vídeo va a tener spoilers, ¿vale? Pero sí. dentro de un rato os avisaremos. Vamos a comentar primero así un poco genéricamente y luego ya nos meteremos un poquito en tema de spoilers, ¿vale? Bueno, a ver... Eh, pues lo dicho, la película comienza un poco con, con Harley Y digamos que las Birds of Prey son cinco chicas que están dispersas Y a cada una le van pasando ciertas cosas eh, tardan aproximadamente hora y media en juntarse <risa> Más o menos <risa> Entonces... Ay. Pues eh, hay tramas que pueden ser meramente interesantes, hay otras que, que, que las quitas de la peli y no sucede nada, como la cazadora, por ejemplo. Pues bueno, es que joder, tenemos mucho que comentar aquí. Es sí, que ya, que no tenemos que meter. Dale, dale, sí, sí. Que no no te tenemos que meter en spoilers. Oye, bueno, ¿no te has puesto las gafas 3D? No, porque esto va, va es vídeo serio, es vídeo serio. Bueno, ah, a ver. es Vídeo serio. <risa> Vamos a intentarlo. A ver, eh, el problema, eh, sé que muchos ya lo estáis comentando, oh las feminazis, las mujeres, eh, chicos, no se os va a caer el pito porque veáis una peli protagonizada por mujeres. El problema es que esta película, las chicas pues eh, tienen cero carisma. Y por ejemplo, el problema principal para mí es Harley Quinn, que en todo momento la película te está diciendo, mira cómo mola esta tía, mira qué guay es. Y no, y no, es que es cero empatía, o que es una persona que se supone que está loca pero luego, a veces sí, a veces no, se pone a cuidar de una niña porque le da pena, la traicionan y, oh, me ha traicionado, me da pena, pero luego mata gente random por la calle. Y es como eso, como lo ha comentado Lou, eh, en Domino, Domino de Deadpool 2, sí. que, es, que es una chica que tiene un superpoder que todo le sale bien, pues parece que Harley tiene eso heredado. De hecho, un, en un par de momentos sale de alguna situación que dice, uff, qué suerte he tenido con todo esto que ha pasado. Sí, qué, qué random todo. Qué, qué random, sí. Entonces, eh, a ver, la peli en general eh, Tiene un toque de comedia, ¿vale? O sea, el, pro el problema es que no tiene balance Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto el, sí. tono, el tono general es muy chorra Muy infantil Parece como una peli en plan de Spike Kids Que son niños de 10 años Pegándose contra matones que son Todos gigantes y son todos idiotas ¿Vale? Y niños les vencen Entonces un poco el tono de la peli es ese Es como que las chicas van pudiendo con tíos gigantescos Que son todos lelos ¿Vale? Pero... Si fuera todo el tiempo así, que tiene esa intención de, pues, de peli infantil, pues se lo pasa y dice, bueno, pues es una peli para niños tal. El problema es que luego tiene ciertas burradas que hace que no sea una peli para niños. Es complicado, es complicado porque tiene cosas infantiles, pero luego tiene contrapuntos eh, muy distintos, como una escena con, con la cocaína, por ejemplo, que no viene muy a cuento. Sí. Eh, no, no quiero entrar más en detalle, spoiler al final, ¿no? Pero eh, hay algunas cosas o alguna otra muerte salvaje. Pero claro, aquí, ¿a quién va a dirigir esta película? Porque es una película muy extraña. A lo mejor es muy desordenada para dar una apariencia de... ¡Uy! ¡Qué loco! Es todo, ¿no? Es loco y es gracioso, pero no. Te queda una sensación extraña de... ¿no? Que es una película rara, fallida no no es loca sí. y tampoco ayuda mucho la música no eh, metemos este tema pues parece que la música la mete el director porque mira me gusta esta canción sí. y esta las vamos es a meter aquí me, son son mis canciones sí. mis canciones favoritas las voy a poner todas a cascoporro da igual donde sea de hecho habría que medirlo medirlo en plan con un reloj si hay más tiempo música que diálogos habría que habría que medirlo eso eh en plan yo que se dura dos horas, pues que haya hora y, hora y media de música y media hora de diálogos, <risa> habría que medirlo porque hay muchísimo. o sea, es, es como hay escenas de peleas, pero y te ponen una música, pues, un montaje caótico, loquísimo, ¿vale? Y es un poco el tono general, muchas peleas, eh, que hay alguna que tiene algún momento chulo, pero son eso, momentos concretos, que dices, ah, cómo mola, que salta, hace unas cabriolas, pero por ejemplo, una cosa que rechina mucho es que, eh, pues nos dan a entender que ningún personaje tiene poderes. Pero luego hay momentos como que hay algún personaje que, que de repente tiene poderes. También tenemos el problema de la narración, porque está Harley Quinn narrando, ¿no? Y luego también tiene momentos de cuarta pared, que hace un chiste a y mira la cámara, como posando. ¡Ah! Sí, es que es un constante, como molo. Como... Sí, es como. Mira cómo le partió la boca a este. Como molo. Mira qué chiste he hecho tan bueno. Mira qué voy a hacer tal. <risa> y bueno luego pues claro Mola los enemigos Hay esa narración que están bien y tal Hay veces que se nota bastante el doble Bastante que, que bueno Bueno Lou ¿Qué te ha parecido Beers of Pandemic? esta no of, ¿Cómo se llama? Be Beardemic. Beardemic. Beardemic. <risa> ¿Qué eh, te ha parecido Beers of Prey? Hombre yo creo que si te la ponen en un after eh, A las 3 de la madrugada Y estando hasta arriba de, de corticoides Pues entra bien Entra bien ¿Para otra circunstancia? Es, es una cuestión de contexto. El arte hay que ponerlo en su contexto. Pero luego, hablando de las peleas, tenemos el problema de, de, de los adversarios. No son monigotes. Sí, lo que he comentado, como, como de una peli de son niños. peleles ¿Son a pelele? los que les puedes pegar, les puedes hacer cualquier cosa. Cualquiera, además. No sé, hay escenas que se supone que todo el mundo debería estar armado en ese sitio y nadie saca una pistola. No sé, son cosas lo, y luego. Bueno, no. Esto lo podemos contar. Hay un momento que, que, ella, que Harry, ella sola, ¿vale? Con un cañón de confeti se mete en la comisaría de policía. Y ella sola se despacha a 50 policías bueno, 50, con un. Me parece ese con, tipo. Con, ¡30. ¿40? No, menos, menos, no, no, no, no sé, no. una docena por... Yo habría que contar. Tanta balas no podía tener. Tanto no, da tuyo. igual, porque luego pega... Con un cañón de confeti dispara a los policías y el policía sale volando ¿Es y luego sí? le pega con el cañón, ¿vale? Y se va a la sala de... Y, y, y ni un solo policía saca una pistola, hace algo, o sea. Sí, pero luego ella sigue en la comisaría para hacer sus cosas, pero nadie va por ella, es decir... No sé, hay más policías, la ven, se asustan y, y le dejan que haga sus cosas dentro de su comisaría. Vale que es Gotham, Vale que es Gotham, pero bueno... Por, eso es por otra. cierto, Gotham, eh, Gotham. Eso de que es es como si es, yo qué sé, mi barrio. Porque es todo como muy colorista. Eso de ciudad gótica aquí en esta película no, no existe. No, es ciudad colorida. Sí, bueno, es oscura cuando es de noche. Sí, bueno, eso sí, eso sí, hay muchos... Eh, hay muchos momentos de mmm, colores muy chillantes... ¡Uy! ¡Uy, la pantalla! Colores muy chillo chillantes, colores muy chillones Y, por ejemplo, mucha... Hay... Hace mucho el montaje, no sé si decir montaje youtuber, por, por ejemplo, porque Harley todo el mundo la odia y todo el mundo la quiere matar, pero ella se escapa porque mola. Pero, pero por ejemplo, aparece un tío totalmente random que dice, voy a matarte, Harley, y le empieza a tirar cosas y te ponen un pantallazo, una captura de ese tío, y con neones y con fosforescentes pintan ahí, este tío me odia porque le hice esto. Vale, entonces... Eh, es super... es todo todo súper colorido y todo peleas con luces de colores Hombre, eso eh. recuerda a Escuadrón Suicida Eso de como la presentación personaje. No sé quién, este, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual Pues aquí es más o menos eh, Este, no sé quién es eh, Motivaciones para matarme, no me acuerdo exactamente qué era Sí, sí, porque eh, ¿por qué quiere matarme? Y sale un rótulo aquí este tío se llama no sé qué y me quiere matar porque... Pff, yo que sé, le di una patada. No sé, parece de un Cosas gameplay así. o algo. No sé, un <ríe> boss final, llegas al boss. Ah, bosses, hablando de bosses, venga, el malo final. El malo final es... ¿Cómo se llamaba el tío este? Obi-Wan, Obi-Wan de las Nuevas. Ewan, Ewan, Ewan, Ewan. Ewan, Ewan. Ewan. O, Obi wan Obi-Wan, Obi-Wan Obi de Kenobi. las Nuevas. Ewan McGregor. McGregor. McGregor interpreta a un villano, pero en plan... Que es como histérico e idiota a la vez. ¿Vale? Sí, es como que es como que le falta aquí un. Sí, se supone que el tío. Tiro... le falta aquí un verano y, y es, es como muy histérico, entonces. Sí, y además dicen que es como si fuera el dueño de Gotham. No Di, sé diri si dirige, la... dirige el mal, ¿vale? El mal, era... Dirige el mal como el, concepto. No se aclara muy bien de qué va su organización ni nada, pero eh, su organización controla a Gotham pues, porque sí. Hacen el mal, ¿vale? Eh, sí, sí. Ah, pues ahora yo controlo a Gotham. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿qué te dedicas es, es a Es malo, frente? ¿vale? Es malo. Tiene un club, y vale y lo vemos todo el día en el club, y hace que las chicas se, se suban a las mesas para humillarlas. Pero sí, es, es, malo. Es, es, es malo. Es malo ¿eh? humilla a las chicas, Humiga, claro, Humilla a la porque... gente y, y, y dirige el mal, ¿vale? Sí, y... Pero luego ves que es un tío que es que no parece estar capacitado para absolutamente nada, porque es que es enteramente idiota. No sé, es como... Muy, muy, muy extraño, ¿no? En... Y luego... y luego el sicario, el sicario sí que estaba bien. El Víctor Sass. Ese sí, ese sí está bien. Ese es un personaje... ese Bueno, tanto él que es... Bueno, no sé si se puede revelar qué nombre recibe, ¿no? El Iwan McGregor aquí. Bueno, hemos dicho villano. Es Máscara Negra, ¿vale? Y pues su sicario, o digamos que su mano derecha es Víctor Sass vosotros también lo conoceréis si bueno, conocéis el mundo de... NPC. yo no lo conocía o por lo menos que hayáis visto la serie de Gotham a Víctor Sass sale bastante en la serie de hecho habla muy parecido a la serie sí, realmente. sí, tiene el mismo tono de voz y y no sé si aquí en España es el mismo doblador porque es que la forma de hablar es muy parecida pero bueno, no lo sé bueno, pues el malo dirige el mal, ¿vale? Ya sí. está, es que ese es el resumen. Y bueno, Entonces, y, y su motivación, pues, es conseguir algo. Claro, toda la trama gira en torno a un objeto, ¿vale? Que, bueno, las chicas, todas están relacionadas en mayor o menor medida con él. Algunas, prácticamente nada. Y, y bueno, pues. Es, sí, pero si te fijas. Es que no, sé, no sé en qué momento metemos ya el spoiler. No, si te fijas, eh, esa motivación empieza casi a la mitad de la película. Sí, sí, es sí. Es decir, sí, sí. Eh, lleva. Media película y no sabes en, en torno a qué gira. En Harley Quinn haciendo cosas. Harley todo... Quinn haciendo cosas, Harley Quinn eh, se emborracha, Harley Quinn conoce a no sé quién, Harley Quinn, hasta que por fin aparece villano y hay una motivación. Claro, esto es lo que os comentaba de los flashbacks. Al principio eh, llega la escena de la comisaría, que es cuando parece que esto de la escena de la comisaría es a los 10-15 primeros minutos, o 20 quizás. La primera vez, cuando cuando ella aparece en la comisaría con el cañón de confeti. Creo que es más, más adelante, Uf, por, creo. No y en ese momento, cuando entra a la comisaría, cuando parece que todas las tramas concluyen, de repente dice: Bueno, os preguntaréis qué está pasando. Y dice: Una semana antes de todo esto, y empieza. Y es donde viene el flashback de 40 minutos, vaya. Que a lo mejor, a mi gusto, de forma lineal, hubiera ganado. No eran de 30. ¿Eh? Va subiendo 30 a 40 ¿no? 30 a 40 conforme avanza el vídeo se va haciendo más extenso el... <risa> a ver el largo pero no, <risa> a ver los tiempos son aproximados vale <risa> yo, yo creo que te estabas aburriendo y por eso se te hacía más largo de lo que sí, fuera. sí bueno, yo creo que ya podemos empezar con los spoilers Eh, sí, vamos a empezar bueno. un poquito de Bueno, a partir de ahora empiezan costando. los spoilers, ¿vale? Entonces me imagino que si habéis llegado a este punto del vídeo A lo mejor no tenéis ningún interés en ver la peli Y los spoilers os dan igual Pero si tenéis interés en verlo Pues este es el momento de cortar, ¿vale? Toda la trama va en un diamante Hostia, es que es, que es muy grave A ver, la trama... <risa> bueno, a ver, vamos a la... contarlo un poco ¿no? <risa> La trama va en un diamante ¿Vale? Todo bueno. va en, en torno a un diamante a ver, <risa> una familia de mafiosos, ¿vale? Que es la familia de cazadora, que si la veis en el póster es la chica de la ballesta, ¿vale? Esa familia tenía toda su fortuna en una caja fuerte y el código está... Eh... No, no, una caja fuerte no, en, un, en una cuen son, cuentas son cuentas bancarias. Y los, son cuentas los códigos bancarias. están dentro del diamante, ¿vale? Sí, no lo, sé si picados ves, o... No, los ves... A ver, están grabados dentro y necesita el diamante para ver las cuentas, los códigos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y tiene que conseguir ese diamante que, por cierto, eh, lo tiene Víctor Sass. Eh, no sabemos cómo, porque aparece con el diamante, lo manda sí. el otro. A por dice, el diamante. vete allí a por el diamante. Manda a, a la conductora, a la Canario Negro y a, y a Sass. Le dice, ir a la, a la joyería a por mi diamante. Ya está, no hay explicación. Sí, <risa> no hay o explicación. Sea, <risa> hay un diamante. Bueno, pues vamos a ir por esto, que aquí está las. Pero, ya realmente está. no recuerdo el origen de cómo lo tenían, cómo llegan... Sino que van, salen con él y, y, bueno, pues se lo roban. Sí, entonces, bueno, entonces eh, lo coge una chica que es carterista y como la van a detener, por pues el diamante se lo traga. Entonces toda la trama va en, pues a la chica que tiene el diamante que se lo ha comido, pues a ver quién a ver quién la secuestra, a ver quién la rescata, ¿no? Porque unos quieren el diamante, otros quieren salvar a la niña. Bueno, va un poco... Bueno, otros quieren salvar a la niña realmente... La policía no puede... quiere salvar a la niña. La única, podremos bueno, decir. Bueno, la policía, sí, cierto, cierto. La otra, pues... Si no le trae el diamante, pues mata a Harley Quinn, ¿no? Vale, eh, entonces la trama va de eso, ¿no? Entonces que si Harley quiere a la niña para salvar su vida, porque le ha dicho el malo que... El malo le ha dicho a Harley, en plan, si me traes a la niña, pues te perdono la vida, ¿no? Porque le iba a matar. Eh, la conductora quiere salvar a la niña porque sí. Y, y la de la ballesta quiere matar a todo el mundo eh, porque los quiere matar. Vamos a hablar, vamos a hablar, que es que es maravilloso, de la trama de la... De la arquera, de la de la ballesta la balleta, ¿Cómo se llamaba? La cazadora la cazadora. Eh, o sea, vale. A ver, es una chica Que pertenece a una familia de mafiosos Y a su familia la tirotea entera El Víctor mm. Sáf cuando era niña Pero vale. uno de los matones de Víctor Sáf Ve a la niña que no ha muerto Y la recoge, dice Bueno, no te preocupes, eres hija de una familia rival Pero yo te salvo eh, Y te voy a llevar con mi familia a entrenarte Para que mates a mi propia familia Bueno, a ver, a ver <risa> Estos es son una familia de mafiosos que el, el jefe, el capo, es calvo. Es calvo, es calvo, es Víctor es uno de, de sus secuaces, ¿no? Y al <coughs> igual que otros más, ¿no? Eh, pero esto es, es que es muy raro, porque claro, si tú eres uno de esos mercenarios, o sea, rescatas a la niña, la, la, te la, la llevas a Sicilia, la entregas. La, la entrega, para la, que en, se vengue de ti. ¿o, no? o, sea, <risa> o sea, para matar a. a, a, a a tu propio grupo mafioso, a tu, a tu <risa> familia mafiosa, que es muy raro. Oh, no, te salvo y te voy a entrenar para que te puedas vengar. Para que de mayor los mates a todos. <risa> Pero no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Y luego, bueno, es que... Es que y luego eh, el diamante y contamos el final. Bueno, suéltalo que estamos Bueno, pues el diamante al final se lo queda a Harley Y lo empeña, porque ella no tiene ni idea de que tiene todos los códigos Lo empeña en una casa de empeños normal y corriente ¿Vale? Y de alguna manera la mafiosa ¿eh? Recupera su dinero No sabemos cómo ¿eh? Una voz en off sí, Re, eh, Yo me fui con la niña y la entrené Esta chica se fue a no sé dónde Y esta Y ¿eh? esta <risa> ¿Cómo era, coño? <risa> y, y está, recuperó todo el dinero ¿eh? y, y, y, y, y ya está Y recuperó el dinero y con eso montó Un grupo de... un grupo para luchar Contra el crimen, que son las Birds of Prey Que de las 5 luego son tres. O sea que todo el título de la película Viene por un, una frase de 10 segundos En voz en off prácticamente al final Lo que uno puede suponer Es que bueno Porque es raro, porque al final eh, Harley se lleva a la ¿no? niña del diamante y va a empeñar el diamante y la otra recupera pues su dinero. Podemos imaginar, podemos imaginar que Harley consiguió eh, leer lo que había escrito dentro del diamante, se lo mandó a la otra, no sabemos cómo. Oye, lo pues... Porque okay. mola, ¿eh? Pues mandaría ¿Qué? su teléfono, tendría su correo, yo qué sé. Pero le mandaría la información y la otra recuperó su dinero, ¿no? Y ella pues empeñó... El diamante, pero no sé, pero el título es un engaño porque es Beards of Prey, pero Birds of Prey al final son tres, que es como, vale... Eh, Debería llamarse Birds of Prey el origen, ¿no? vale. o algo así. He ¿vale? vengado a mi familia, tengo mucho dinero y me voy con esta policía, que ya no quiere ser policía, porque su jefe se apropia de sus éxitos, y me voy con esta que cantaba en el club de, del Máscara Negra, pues porque también quiere ser justiciera, y ya que tiene... El y ya poder, que tiene un, dinero, pues no sé eh. Y eso es otro, o sea, lo que os he comentado antes Hay personas, o sea, nos da la sensación en todo momento De que ningún personaje tiene poderes Ninguno, ¿vale? Eh, pues eso, hay peleas, mucho tiempo bala Mucho montaje videoclipero Pero no te da la sensación de que ningún personaje Tenga poderes, pero en la escena final Porque sí, porque sí Hay una que de repente eh, Canario, que es cantante, de repente pega un grito Y salen volando cientos de malos así flur, Hace como con la voz de ¡Oh! Echa ondas Y todos salen volando y es como ¿Por qué? Si vas a hacer eso, dame antecedentes de que los personajes tienen poderes. No que de repente en la escena final... ¡Hala! Poderes porque sí. Bueno, canta una copa. Claro, <risa> rompe una copa, está cantando... cantando ¡Oh! y, y rompe una copa, pero ya está. O sea, y con eso tengo pero... que entender que tiene poderes para hacer volar a cien tíos. No sé, a <risa> ver, en la película fallan muchas cosas. <risa> es, es Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn. Y al final se reúnen por, no sí. sé, por la casualidad sí, se juntan todas por casualidad es como, eh, tenemos que unirnos porque porque los malos nos quieren matar a todas eh, porque son malos y, y, y dirigen el mal y, y claro, y tienen que matarnos porque porque nosotras somos buenas bueno, cada una tenía su motivo no, es que yo mato a mafioso no, pues es que yo tengo el diamante no, es que a mí me quiere matar a todo el mundo ah, es que tú eres policía o sea, se, están ahí todas juntas y... Bueno, viene un malo, pues venga, pues vamos a defendernos. Ah, claro que sí. Sí, pero claro, esto que os estamos contando es los últimos 15 minutos, ¿vale? El sí, resto sí. son tramas diferentes que, que se juntan. Es que no existe estas aves de rapina. ¿Aves de rapina? Estas aves de presa, es que no existe como el grupo, sino al final se reúnen un poco y lo de aves de presa sale. Al final la película que... Sí, en plan, ¿y estas se quedaron como las aves de presa? a su bola y no tiene pinta de que haya secuelas ni nada pero vamos a ver a ver qué tal funciona en taquilla yo no sé a quién va dirigida porque para niños no es a ver, y es para como... mayores tampoco es, com es complicado si pones que uno de los personajes es una niña pues normalmente cuando haces eso y encima la pones eh, en la portada de la película pues entiende hoy pues una niña pues a lo mejor esto va dirigido también a niños y no es así aunque bueno, las peleas son muy de spy kids, como dice aquí el amigo, son sí. gente muy grande que, que, que les idiotas. puedes pegar. Yo mm. creo que si te pones a dar vueltas y, y les das con un calcetín, la, la, la siguen lo mismo. La policía que tiene 50 años y les da patadas voladoras. Fíjate, <risa> no sé. el, el Rossi Pérez con lo pequeñita que es, bueno... Da, dando... Sale volando, le da una patada en la boca a un tío, unos, unos bichos así, ¿sabes? Le da una patada en la boca y salen volando. Y ya está, yo no sé... Ese es el colofón, eh, yo no sé si... Es difícil valorar esto, eh... porque... Uf, pues te ponen cada una con su mini trama, porque claro, la cazadora, hasta el final de la película, es que Mira, sale dos veces. La cazadora, la eliminas, el la elimines, y no cambia la película en nada. No. La, la cazadora. O sea, no... Y ponen la hiena en portada, y la hiena apenas sale también, mm. y... ¡Ah, esa es otra! Esa es otra, que está ya de gratis. Está Harley cuidando el apartamento, ¿vale? Y le tocan la puerta. Somos la policía. Y va a huir por la ventana. Y hay un notas abajo con una catapulta. Y dice, Harley, te odio. Le ponen, este me odia por esto. Catapulta o cañón. no sé le tira como una bola de fuego. En la habitación de Harley explota. Los que estaban tocando la puerta desaparecen. Damos por sentado que han muerto. La llena desaparece. Y la llena aparece... Al final de la película, en plan, no, estaba por la calle. Y lleva tres días por la calle y nadie la había visto. Estaba en el Chinatown de Gotan. ¡En el Chinatown de Gotan. Estaba en, en Chinatown dando vuelta. Ah, vale. Ya me dirás tú, la hiena, que pasó? ¿Salió volando, disparado? Es muy Se fue a Chinatown. A Chinatown, sí, pero ya me dirás cómo. En fin. Bueno, amigos, pues esta ha sido nuestra, nuestra opinión de Birds of Prey qué queréis que os diga eh, <risa> hacía tiempo en... yo creo que no hablábamos ha sido una peli hace bastante tiempo, pero es que... no sé, la verdad tampoco esperábamos gran cosa de esta peli y aún así pues oye, pues nos, nos ha decepcionado, pues... pues que poca cosa que te decepcione ya... no, a mí no me ha decepcionado yo no esperaba nada y es lo que he encontrado así que ha cumplido mis expectativas <risa> Bueno, pues ¿hay algo más que quieras decir, Pepilelo. No sé, podríamos decir no te cosas más, pero yo creo que, que está todo dicho. Por lo menos todo principal. Una película que no sabemos a quién va dirigida real, realmente. Sí, va. La, ¿A tu niña no te, llevaría, no, no te la llevaría? No, no la llevaría. Bueno, habría cosas que no entendería, ¿no? Pero tampoco iba a empatizar o con algún personaje, ni mucho menos. De hecho... No sé, te digo yo que si alguna del grupo hubiera muerto, tampoco te importaría mucho y nadie te, no te hubiera dado pena que muriera nadie en la película. Ninguna. ¿Que muere la canario? Vale. ¿Que muere la niña? Bueno, es una niña, no, tampoco. No. Es que si hubieran palmo personajes, te daría exactamente igual, porque no... Y no, no si conectas que... con ninguno, con ninguno. Harley Quinn todo el tiempo haciendo cosa de, de Harley Quinn. Sí, de estoy loca y todo el mundo me odia. Ya está, es que ese es el resumen. Estoy loca, todo el mundo me odia y escapo porque molo. Ya está, no... No, eh, bueno... Chicos, eh, ¿qué podemos decir que, que no hayamos es dicho que, ya? Es que no, no, no, no, no. Corta el vídeo ya, así si es que ya... Sí, bueno, pues hasta aquí quedará. Aquí queda nuestra opinión, ¿eh? De, de Birds of Prey, aves de rapina. De rapina. Y bueno, pues nada, eh, nos vemos en la próxima, amigos. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!